Estimada comunidad universitaria, eh, ya aplicamos eh, nuestra encuesta de riesgos psicosociales. Lo primero, agradecerles por el apoyo ¿cierto? y eh, la forma eh, en la que se contestó nuestra primera eh, versión. Eh, hemos estado trabajando desde la Dirección de Recursos Humanos en aquellas medidas remediales eh, para aquellos casos en que lo ha meritado. Toca reevaluar. En enero ¿cierto? nos eh, abocaremos a hacer esta reevaluación en las dos sedes de la universidad básicamente los riesgos psicosociales son todos aquellos eh, bueno tratar explicarlos digamos pero que no son físicos o sea que no es caerse que no es eh, enfermarse de algo concreto o sea si yo me subo eh, porque habitualmente lo que se prevé, lo, lo, para lo que se hacía prevención es si alguna persona se subió a una silla con rueda y se caía, obviamente se podía fracturar. O si no usaba de manera adecuada el mouse, eh, podía tener una, un problema en la muñeca. Los riesgos psicosociales tienen que ver con las enfermedades que están asociadas más bien a la salud mental de las personas. Lo primero que tenemos que, que saber es cuáles son los puntos sensibles que debiéramos trabajar a nivel focal. No va a ser lo mismo en toda la universidad, probablemente en distintas unidades hayan distintos problemas. Y lo primero que tenemos que hacer es saber cuáles son, para luego poder intervenirlo. O sea, esta encuesta no es una encuesta por saber, es una encuesta que está enfocada a poder generar acciones remediales. Y si no tenemos la, la percepción de la gente, entonces no podemos hacer nada. Yo creo que las encuestas son importantes en la medida que permiten levantar un diagnóstico de algo, en este caso de los riesgos psicosociales, con la idea posteriormente de implementar programas, actividades eh, que permitan eh, que esos riesgos los disminuyamos y lleguemos a eliminarlos en algún momento. Porque eso significa que nos estamos preocupando de lo que a las personas les pasa. Hay breves cambios eh, de eh, preguntas eh, especificando algunas cosas con un poquito ma de mayor detalle, pero eh, el, el fondo sigue siendo el mismo. Por lo tanto, la invitación desde la Dirección de Recursos Humanos es a que contestemos tranquilamente a la encuesta tal y como lo hicimos en la primera ocasión y de esta manera poder avanzar en esta materia y hacer de nuestra universidad eh, un mejor lugar para trabajar.